Actualmente, el Gobierno está preparando un decreto ley para procurar frenar la popularización de las apuestas y juegos online, ya que se ha manifestado como una adicción especialmente peligrosa porque afecta principalmente a jóvenes menores de edad. En concreto, en España, el perfil del joven adicto a las apuestas online suele ser adolescentes entre 15 y 17 años que pasan una media de entre dos horas y tres horas y media en internet internet a diario y que tienen necesidad de buscar nuevas sensaciones con algo de dificultad para gestionar sus emociones y además hay otros factores que también hacen que estos jóvenes sean más propensos a ser adictos al juego online como la presión del ambiente el poco control de su uso de internet y en concreto la baja supervisión del uso del teléfono móvil ya que la mayoría de apuestas se hacen a través de este dispositivo por ese motivo es uno de los peligros del uso de internet para menores que tratamos desde nuestro programa de Seguro Escola y de Educación Digital Familiar. A continuación os voy a dejar por aquí el enlace a otro vídeo donde hablaremos de cómo identificar si debemos preocuparnos porque nuestro hijo manifiesta señales de ser adicto al juego online y como entendemos que todos los agentes sociales tienen responsabilidad a la hora de frenar esta creciente adicción, hablaremos de qué es lo que en nuestra opinión deben hacer organizaciones, empresas, familia y colegios. Muchas gracias por estar ahí y hasta el próximo vídeo.